Llegaste a mi vida cuando todo terminó Y no encontraba salida Tú llenaste en mi corazón Cuando llegaste eres tú, tú eres mi guía, eres mi luz Cambiaste todo y ahora Jesús, vivo por tu gracia Yo estaba ciego y ahora vi que estaba muerto yo sin ti Todo lo puedo yo en ti y nada valgo si no estás aquí Llegaste a mi vida cuando todo terminó Y no encontraba salida Tú llenaste en mi corazón Y por eso... Todo cambió, todo terminó Se fue la tristeza que un día me atrapó Ya todo se fue, no hay nada que temer Llegaste a mi vida y yo volví a nacer Ya todo cambió Mi vida y yo volví a nacer. En el pasado estuve confundido, cuando tuve en el mundo perdido, pero llegaste y tú me rescataste. De la muerte a mí me libraste. Extendiste tu gran sacarme calme del hoyo y de un mundo infernal, para llevarme a otro mundo de alegría, una paz y un gozo espiritual. Por eso hoy canto, hoy río, hoy danzo. Seca las lágrimas cuando llega el llanto. Me das de tu fuerza cuando ya no aguanto. Eres poderoso. Y Quiero conocerte más a ti, quiero tenerte conmigo aquí Conmigo llevar a todo lugar y mostrarles de tu amor y tu bondad ya todo cambió, todo terminó, se fue la tristeza que un día me atrapó Ya todo se fue, no hay nada que temer, llegaste a mí